Dentro de lo que es la, las artes en general, sobre todo las, las que van para el lado de la comida, es como el jazz. Te da la libertad de poder hacer lo que vos quieras, como usar utilizando cualquier recurso humorístico, pero limitándote en el hecho de las herramientas que tenés. Porque en stand-up lo único que hay son vos y un micrófono, nada más. El stand-up es uno de los pocos géneros que te permite decirle algo al espectador y que el espectador te responda. Claro, claro. Sí. una crítica, aprovechar el humor para hacer críticas para dar, el stand-up es un lugar en el cual uno da todo lo que todo lo que siente y reflexiona sobre lo que sucede y lo que ha sucedido y las personas que están ahí para mí hacer stand-up es, es, un, es un placer pero también se me convirtió en una necesidad en realidad y es la posibilidad de uno solo hablar con un montón de gente sin ser ni político ni religioso es una... Propuestas diferentes de hacer humor. Oni, que viene a plantear un estándar conceptual, un estándar en esencia, no industrial. Eh, es un espacio eh, para experimentar sin tener que pensar en el valor económico que va a tener eso a futuro, sino a jugarnos, a tratar de ofrecer algo diferente, eh, haciendo ya sea estándar tradicional como haciendo estándar crítico, o haciendo diferentes estilos dentro de la misma, dentro del mismo género. No es darle al público lo que el público quiere, es darle al público lo que el público merece ver y escuchar. Eso, es renovar las rutinas, darle siempre un show distinto, darle que al otro día se levante en la casa y se acuerde de nosotros, por algo. Only va dirigido para todos. Van a disfrutar de cuatro comediantes totalmente diferentes, eso es lo importante, cada uno tiene su forma de hacer stand-up y la pone en el escenario sin casi, casi llegando a los límites a veces, pero cada uno tiene su propia personalidad y cada uno tiene su propia forma de hacer humor y no estamos hablando de lo que sean banalidades ni cosas muy profundas, sino el estilo de cada uno elevado a otra potencia, eso, eso es lo bueno de este grupo. Si ves uno, no viste a todos y si no viste una vez, no lo viste siempre. Onik is One Night in Chernobyl